Interesante conversación el diputado Juan Dionisio Rodríguez del Frente Amplio. Honorable, importantes detalles los que usted ha dado en el anterior segmento de la situación. Honorable, usted habló de lo que es ese proyecto de ley de reducción de aranceles a unos 67 productos, me parece que es. ¿Esto entiende usted que pudiera favorecer a algunos empresarios o pudiera favorecer a la población esta propuesta? Honorable. Mira, nosotros apoyamos ese proyecto, votamos, el bloque Juan Pablo Duarte, que lo componemos, el Frente Amplio y Dominicano por el Cambio apoyó este proyecto porque creemos que es un, proyect, un proyecto viable que viene de la presidencia de la República porque, eh, como decíamos, solo en arroz y en tubérculos nosotros somos autosuficientes. Y decíamos en el Congreso la parábola de, del sueño que José le leyó a, al faraón de, sí. de, la vaca fla, de las siete vacas flacas y las siete vacas gordas, sí. estamos en el periodo de las vacas flacas. Entonces, es correcto que el gobierno eh, pueda tener la oportunidad, y se hizo una modificación al proyecto, para que sin afectar la producción nacional, sin que eh, se afecte lo que, los productos que se producen aquí, pero que están en, en el proyecto de ley, generen un equilibrio de precios. Porque recuérdense que aquí la gente se aprovecha y aquí ya no existe el control de precios que existía antes, eso fue eliminado. Entonces, el gobierno, y es correcta esa política, porque es un mandato constitucional de que el gobierno no solamente tiene que garantizar la seguridad alimentaria del país, sino que también tiene que mantener eh, en menos de dos dígitos la inflación. Porque si la inflación se va a más de dos dígitos, Estamos diciendo que la economía creció un 12%, pero si se va a un 10% de la inflación, ese crecimiento se desaparece. De hecho, se agrava la situación en términos de los precios. Y el gobierno, previendo eso, entonces permite la importación por una ley transitoria de seis meses para garantizar el equilibrio de los precios. Es posible que no bajen, pero por lo menos sí. garantizar que no son, y por eso... Eh, distinto a otro partido que hacen politiquería con estas cosas, nosotros apoyamos ese proyecto del de Poder Ejecutivo del presidente Luis Abinader Diputado, hay sectores que tienen dos temores. Lo primero es que esta ley no sea transitoria como otras que se han presentado de manera transitoria de estos seis meses, una. La otra es, honorable, pero no afecta esto a la producción nacional como tal, ¿Es, ese equilibrio que usted menciona. Mira, es una ley transitoria la ley hizo fa inme inmediatamente el presidente la promulga. a los seis meses todo lo que sucede a partir de es ilegal okay. porque es una ley transitoria Son, es igual que lo, la, la 20 disposiciones transitorias que tiene la constitución, sí. una vez se cumplen ya deja de existir, es e igual que esta ley, no. todo lo que se haga después del vencimiento de la ley es ilegal y no creo que se vaya a afectar la producción nacional, porque hemos reiterado, la República Dominicana en ninguno de esos 67 produ productos produce la cantidad necesaria para satisfacer la demanda nacional, en ninguno sí. de esos 67 productos. Entonces, eso no va a afectar. ¿Por qué?, porque además va a haber un mecanismo de control con un consejo, ahí existe el Consejo de la Administración y el Ministerio de Agricultura, va a exportar lo que necesite el país, no va a sobreportar, porque si necesitamos 75 mil quintales de habichuera, porque ahora estamos produciendo 25 mil y el pueblo dominicano consume 100 mil quintales, entonces se van a producir solo lo que le falta a la parte que no se ha producido aquí igual que en otro producto entonces eh, eso no va a afectar la producción nacional ahora, lo que hemos dicho y lo dijimos también en el Congreso del Gobierno y, el, y ahí vuelvo a insistir en los empresarios, gobierno y empresarios deben unirse para nosotros aumentar nuestra producción nacional de hecho, nosotros estamos sugiriendo porque es un mandato también constitucional que, que los presupuestos no sean anual sean bianuales. Para nosotros tener más holgura en términos presupuestarios, no tener que estar haciendo presupuestos complementarios y nosotros prever más a largo plazo situaciones como esta y que la mayoría de los dominicanos y de las dominicanas no se afecten. Porque no solamente eso, tenemos otro problema con la energía eléctrica. Sí. Tenemos 21 aumentos cada tres meses de la energía eléctrica. Recientemente se dio una. Es mamá? verdad sí. que esa energía eléctrica va para un sector de mayor consumo de energía. No es eh, para la totalidad, pero es afecta fundamentalmente a la clase media. Honorable, viendo ese panorama que usted presentó al principio y ahora, todo esto que vemos, energía eléctrica, precios y demás, ¿entiende usted que pudiera esto crear algún tipo de situación para una posible reelección del presidente Luis Abinader? Mira, eh, Luis es un político muy inteligente, sí. eh, él eh, se mide, hace encuestas sí. y él tendrá en su oportunidad que decidir. Nosotros estamos comprometidos en el caso del Frente Amplio y lo hemos dicho y lo vamos a repetir, evitar que ni el PLD ni el otro PLD regresen al poder. Nosotros estamos presentando una propuesta política a la nación que supere este régimen y que cree una nueva ambientación política y democrática y mejore la condición económica de las mayorías nacionales. Aquí tenemos que discutir el problema de la distribución de la riqueza. La situación actual en este momento no, no conviene una relación. Sí. Eh, a pesar de que constitucionalmente está permitida está, está. la reelección. O qué? sea, él no tiene ningún mandato legal para reelegirse. Ahora hay que ver la realidad y nosotros vamos a darle, vamos a seguir esos pasos, eh, esa realidad paso a paso. Y, ¿Y ¿Quién, ¿quién está encabezando esa propuesta? ¿Quién estará encabezando esa propuesta, honorable? Que nosotros hemos hecho el, el, el, el, la comisión política del Frente Amplio ha elaborado un programa mínimo de unos siete, ocho puntos sí. y lo vamos a someter. Al escrutinio público. Se lo estamos planteando a todas las organizaciones, a todos los partidos, organizaciones y personas, para hacer como un proceso como se hizo en Chile: okay. hacer una, una primaria eh, abierta sí. con un bloque de organizaciones, partidos y personas que puedan participar en una coalición, en una primaria de coalición, en la que el candidato que salga de esa coalición bajo el escrutinio público pueda ser el candidato aglutinador de una propuesta que supere el régimen político actual. El Frente Amplio está impulsando esa propuesta. Entiendo que de estar el Frente Amplio impulsando esta propuesta pudiéramos ver nosotros su persona haciendo parte de esta propuesta. ¿Sería posible esto? El Frente Amplio tiene eh, muchas mujeres y hombres con muchas capacidades de candidato. María Teresa Cabrera, brillante. Juan Núñez, brillante. Eh, Manuel Salazar, brillante eh, y nosotros estaríamos en la disposición de lo que decida la población, pero lo, el, el papel ahora del Frente Amplio es impulsar esa propuesta. Y impulsar esa propuesta significa que todo aquel y aquellos partidos que presenten, nosotros estamos presentando esta propuesta a Alianza País, le estamos presentando esta propuesta al Movimiento Pacha para Todos, le estamos presentando esta propuesta a Recate Democrático, a todas aquellas organizaciones con sentimiento patriótico, progresista, de izquierda, que podamos ver lo que está pasando en toda América Latina y en Centroamérica, vernos en ese sí. espejo y impulsar un, un modelo nuevo, un régimen económico nuevo que hace falta en la sociedad americana, una democracia más inclusiva, sí. donde jóvenes, mujeres, ancianos, trabajadoras y trabajadoras tengan una mayor posibilidad de garantizar una que su vida, que su trabajo, que haya una mayor distribución de la riqueza, que tengamos una seguridad social de la cuna hasta la tumba y que el régimen político sea más inclusivo porque nosotros desde el 44 tenemos un modelo económico y un modelo político que es muy centrado, sí. muy concentrado, y nosotros estamos diciendo hay que distribuir mejor la riqueza que produce el pueblo dominicano. Honorable, se nos agotó el tiempo, pero no puedo permitir que usted se me marche. Ante la situación que recientemente se dio a conocer de las AFP, Hemos visto que un compañero suyo de la Cámara de Diputados, el diputado Botello, ha sido muy reiterativo en diferentes temas. Hay propuestas de modificación de la Ley de Seguridad Social y demás, de manera muy breve y precisa. ¿Cuál es su posición frente a este tema de las AFP, honorable? Mira, nosotros somos de la Comisión Bicameral de el que está discutiendo la propuesta de modificación a la Ley 8701 sobre la Seguridad Social. Nosotros hemos dicho que la República Dominicana necesita una seguridad social de la cuna hasta la tumba, es eh, eh, salud, es pensión y es riesgos laborales. Esas tres características que tiene la ley de seguridad social tiene que discutirse, tiene que profundizarse, los trabajadores y trabajadoras que son los que aportan, la, los que tienen el mayor sacrificio, aunque no son ellos lo único que aportan, porque nosotros tenemos un régimen de reparto, y no solamente eh, eh, los trabajadores, nosotros estamos hablando de la universalidad de la seguridad sí. social. Es decir, la seguridad social tiene que ser universal, que garantice todos lo, lo, los servicios y el costo de la medicina se cubra en todos los niveles y de todo tipo de enfermedades. Es decir, eso de que de 8 mil pesos, no, no, no, la, la salud no puede tener un límite y el Estado es, debe ser el garante. La intermediación en términos de salud y en términos de ARS tiene que ser el Estado. No pueden haber intermediarios. Y si hay intermediarios, los trabajadores tienen que estar presentes en esa intermediación. Porque tenemos también que ser realistas. Por eso me, me, me, me gustaría escuchar la posición que tiene el presidente de la República con relación a la modificación de la ley de la seguridad social. Porque él es determinante, porque la bancada oficialista es mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, y en la Comisión Bicameral también. Nosotros estamos ahí, vamos a hacer nuestra propuesta, pero nosotros no decidimos. Por eso le hemos dicho, si queremos una seguridad social de la cuna hasta la tumba, tenemos que movilizarnos y garantizar que los diputados y diputadas que al final van a votar por ello, hagan conciencia de que... Necesitamos mejorar las pensiones, necesitamos mejorar los riesgos laborales y necesitamos mejorar el sistema de salud en la República Dominicana. Excelente, honorable. Muchísimas gracias por su participación. ¿eh? Gracias a ti, Robert, y alegre y contento de estar aquí contigo. Excelente. Nosotros hacemos una pausa, retornamos de inmediato con el contenido de este su espacio Teledebate.